Hola, oh, ¿sí ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. O sea, que no lo tengo porque. O por las condiciones del PC o lo que sea, pues no lo jugaré. Es lo que hay. Pero como he comprobado que grabándolo puedo hacerlo, pues perfecto. En directo no puedo porque se me a todo, pero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero sube! Número 6, baby. <ríe> ¡Va! Ponedme en los comentarios qué pensáis que, que va a pasar. De momento, atención, ahí estamos viendo cómo sofis intenta avanzar... ...pero parece ser que una bola de nieve le atraviesa y le echa para atrás. Parece ser que todos los jugadores le están adelantando. Ahí estamos viendo cómo lo ves, mister. Bueno, yo lo veo bastante bien, aunque está intentando esforzarse por adelantar a los compañeros. Ahí estamos viendo cómo pasa por debajo de los rodillos... Bueno, parece que lo superó Sí, pues ahí parece que lo ha superado Vamos a ver cómo lo hace Vamos a ver qué pasa por los laterales Ahí estamos Por el hielo Y bueno, Mister, ¿cómo, qué, cómo ves el juego de Fall Guys? Bueno, pues a mí me parece bien Es un juego bastante interesante ¿eh? Es un juego muy divertido Donde varios personajes pueden superar varios obstáculos pues sí, la verdad es que sí, es un juego bastante interesante. Vamos a ver cómo finaliza esta partida. Vamos a ver si llega a conseguir la meta. Atención. Roba la cola. Bueno. Vale. Este, para que no lo sepa, se trata de. Tienes esto, ¿vale? Tienes la cola esta. Y tienes que quitarla y, e intentar tener el máximo de tiempo posible en la cola. Pero me la quiten, porque si me la quitan, ya se me ha liado, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemos un minuto! Vale eh, Se me ha complicado demasiado me ha complico... Vale, me voy por aquí porque este compañero Sé que no va a hacer nada porque tiene la cola ¡No, no, no! Vale, vale, vale, vale, vale Estamos aguantando, ¿eh? De momento estamos aguantando ¡Oh, oh! Me doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta Me doy la vuelta, me doy la vuelta Vale, este compañero no va a hacer nada Ahí está ¿Vale? Bueno, bueno, bueno, me estoy librando No me preguntes cómo lo estoy haciendo Pero... Lo estoy haciendo bastante bien Vale, vale, vale, vale, vale Vale, de momento bien uf, uf, No, no, no, no me la quites No me quites la cola No me quites la cola Vale, creo que hay que ir para otro lado, ¿eh? Oh, cuánta peña hay aquí, chaval Cuánta peña hay aquí Me da que hay que ir para otro sitio, ¿eh? Uf, oh. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, la de Ronaldinho, la de Ronaldinho le he hecho ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Oh, oh, oh, oh, Me He casi picado, lo he conseguido chicos Desearme suerte, chicos Tres, dos, uno oh no, no, no, no me caigo, me caigo Esto Creo que puedo subir Pero mejor no me la voy a jugar Porque No me empujes la puerta Ay, Dios mío Me estoy quedando atrás Vale, vale, vale, vale Superé Ese videojuego como el eh, Crow Por cierto, un saludo, ¿vale? Si estás viendo este vídeo Y aprovecho y saludo a todas las personas Que han comentado últimamente en los vídeos Como Santi, Crow eh, super gamer, eh... Creo que había alguien más... Pero ahora mismo no me acuerdo... Pero a esos tres... Un saludo y muchas gracias por... Por comentar... Si quieres que te salude también... Pues déjamelo en los comentarios... Y te saludo... Te ganaste un saludo wey... No lo voy a hacer siempre... Es en plan sorpresa... Si comentas... Es posible... Que en el vídeo próximo Te salude Es posible Y dale con los palos estos Madre mía Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que saltar justo Ahí Vale, justo cuando oh. Perfecto, vale, voy a ir por la derecha mejor No me la quiero jugar con los ventiladores esos Porque es un poco oh. Oh. ¿Vale? Estoy callada porque estoy concentrada, ¿vale, chicos? Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Ah, pensaba que era eso la meta Mientras estos se están peleando yo paso por el lado uh. Clasificado Hemos conseguido llegar A la meta A ver... Ah, son las nueve, casi Mañana, digo, ¿eh? Ay. Mira, mira, mira esos Están bailando ¡Ole, ole, ole! Quiere bailar con el delfín Está bailando con un delfín Mira, mira, mira, mira Quiere bailar, mira cómo bailan Voy a poner una música Dos palos ¿Ves que, que tienen el verde y el rojo? Pues van girando Y tienes que intentar evitar que te toque Y te tire al vacío hay que tener cuidado Que no nos caigamos, ¿vale? Yo no voy a tocar a nadie Ni a buscar a nadie Porque si no Si tú empiezas Ellos van a seguir Y no te van a dejar en paz Y no queremos eso, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Poco a poco, poco a poco Poco a poco Poco a poco he dicho Vale, perfecto Vale, hay que intentar Porque el palo verde A veces Viene o solo O acompañado del Del palo este Rosa Vale, de momento bien Vale, voy para atrás oh, Me clasifiqué, tras... güey Hay vale, que tener cuidado, eh Vamos con calma De momento bien Se me está dando bastante bien Bastante mejor de lo que yo me pensaba Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Atención! Chicos, se viene W. Vale, vale. Vale, hay robos ya que no se regeneran, ¿eh? Y me quedo por el medio Uf. Oh, oh, oh, oh. Vale No, oh, por los pelos Ah, por la meta Venga, vamos a ello A ver si lo conseguimos oh, Es que iba justo a ir por esta Es justo la que iba yo Vale, lo vamos a conseguir, ¿eh? Me da que lo vamos a conseguir. Vamos a por los mil. ¿Lo tenemos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Tenemos los mil. Tenemos los mil. Lo conseguimos. Espectacular. A ver ahora. ¿Qué nos toca? No empujen. Ay, Dios mío, qué manía tiene la gente. No empujen, hombre. No empujen. Si vais a llegar igual. ¿Qué más os da? ¿Qué se me está dando esto, eh? Disculpad. ¡Besí! ¡Bueno! Vale, pensaba que había perdido. Puntos conseguidos. 5 de 35. Vale, vale, vale, vale. O sea, somos dos equipos, ¿no? Digamos. Tenemos que conseguir el máximo de puntos posibles. Y el equipo que consiga el máximo de puntos, gana. Lo que entiendo yo, eh. No me lo preguntéis si es así o no. Porque no soy experta. Como estás comprobando. Ya es que mal se te está dando, lo sé ¡Eh! Vale, no, no se puede Se podía, pero no se puede ¡Oh! No sé cómo he conseguido eso eh. No me lo preguntes Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, Lo tengo dominado Lo tengo dominado Vale Oh, oh, oh Vale Vamos que podemos Ronda terminada